bienvenidos al canal de andrecito en este video te traigo los fiat 600 con motores v8 de ford de ferrari eléctricos una verdadera locura así que quédate hasta el final porque estoy seguro que si sos argentino te vas a sentir orgulloso de lo que hemos hecho en este país disfruta de estas bolitas de estos fiat 600 y quédate hasta el final un abrazo grande Mira este fia, no puedo creer, viene el vago y dice, me prestó un enchufe que tuve que cargar el auto. Digo, me está jodiendo. Mira. Eléctrico. ¿Para que se me perdió? No, no lo filmé todavía porque se me cagó la tapita. Mira, mira, mira. Es para mí. Yo era Una super pija. El... Super pija. Eléctrico. Qué nivel. Si vos pensabas que de fábrica ya venía hecho una verga, acá tenés que se puede peorar. Que me vienen a hablar del amor, vieja.